Natalie y Sebastián Romero en Bogotá. El día que se fue, se fue siendo mi novia. Ahora que volvió, pues ya no somos nada. mi novia Ahora que volvió Pues ya no somos nada Bendito sea mi Dios Como son las cosas Tanto que me prometió Que no me olvidaba Bendito sea mi Dios Como son las cosas Lo más sencillo, olvido a este pobre diablo que trabajaba en el campo para allá incansablemente. Y en Miraflores, para Leonardo Bustamante, Dios lo bendiga. Hay así de lo más sencillo, olvido a este pobre diablo que trabajaba en el campo para allá incansablemente. Pueblo nuevo para Edison Junior y Esteban David, los hijos de Edison Pérez. Luis Carlos Rojas, el Paisa en la Palma Sucre. Lucho García. Tomémonos una fría en su estadero el manguito ¡Epa! Hoy busco un alivio para mi sufrimiento Porque no es posible aguantar el dolor A darme su cariño. Si así como ella encontró un hombre para mi rival, yo encontraré una mujer dispuesta a darme su cariño. Ya que esa hembra nunca me quiso, solo me queda Buscarme otra, ya que esa hembra nunca me quiso, solo me queda